como siempre bueno bueno no hay mucho que contar eh, hola primeramente como siempre aquí jm con un nuevo video no hay mucho que explicar pues ya me muré a, del pueblo ese el pueblo paleta como yo le digo estoy aquí en el cine miren miren el Robocop. bueno voy a ver It, la película del payaso loco no sé si se está escuchando, ojalá se está escuchando claro Pasando del corte que hice, este... Aquí está Marlon Bueno, ahorita vamos a entrar a tener la película A ver, no, no Estamos vamos pobres. a poder nada Lejos de Miguel, obviamente No, en el, el teléfono, bueno, hablas por teléfono ¿no? Amiguitos míos, miren ese plano, papá Estamos en el planos? edificio sí, de... Si de, he de, de, de ¿Cuál plano? Hola él claro. es Nick. Nick, preséntate para mi canal. Soy Nick. Y Moisés. Siempre. Como siempre. Bueno, Estos manes quieren jugar fútbol americano. Vamos a ver qué es. Intervención, pero vamos a ver. ¡Oh, más Flash! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! Uy, ahorita se cae por esa verga. ¿Tú no sabes? ¡Tú no sabes! ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? Tú no sabes parar. Oh my God. Bueno y eso es todo eh, Suscríbanse, denle like Y compartan el video con sus amigos Comenten en la caja de comentarios Y si les gustaría que grabara más aquí en la ciudad Por favor necesito un apoyo Aunque sea dando un like o suscribiéndote eh, ap Aportas un apoyo para el canal Para que yo siga subiendo videos Bueno, nos vemos en un próximo video Un día de estos